It can crash. My friend. Bienvenidos a un Be Productive, my friend. Cuánta energía, cuánta energía. Oh, increíble. ¿Queréis saber cuánto cobra vuestro compañero de oficina? ¿Creéis que es bueno saber cuánto cobran tus compañeros? Os voy a enseñar en este vídeo cómo lo hacemos nosotros. Yo creo yo creo que, eh, al igual que os recomiendo muchas herramientas para ser más productivos, creo que también hay que hacer muchas cosas o muchos protocolos para evitar incidencias en, en, en tu equipo de trabajo. ¿Qué significa esto de evitar incidencias? Es no solo hacer cosas productivas, sino evitar incidencias que te hacen ser menos productivo. O sea, tan importante es ser productivo como hacer cosas en prevención de marrones. Así que nosotros apostamos por un modelo, y os recomiendo que lo empleéis, de categorizar y ser ultra transparentes en el mundo de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hagáis un plan de recursos humanos, que algún día en otro vídeo os lo extenderé. Pero se puede empezar por cosas muy sencillas como puede ser categorizar a tu equipo. ¿Qué quiere decir categorizar? Pues decir, pues mira, va a haber estas cuatro figuras, junior, senior, profesional o directivo, y que cada categoría tú sabes en todo momento lo que se cobra. ¿Cuánto cobra tu compañero? Para poder también que cada persona pueda tener un plan de carrera y saber lo que tiene que hacer para ascender hasta el siguiente puesto. ¿Qué evitamos con todo esto? Pues evitamos problemas pues de envidias, de ay pues es que no sé cuánto cobra este, de, de que haya chismorreos, de pues evitamos muchos problemas a la hora de hacer equipo y creo que la transparencia es una cosa muy productiva para la empresa, que hay que gestionarla con mucho cuidado, eso sí, pero creo que a la larga todas las personas de tu equipo tienen que tener el derecho de saber lo que cobran las otras y de saber qué tienen que hacer para conseguir cobrar lo que cobra otro compañero que cobre más. Entonces, transparencia para evitar problemas. Y luego categorizar. Si tenéis tres categorías, pues tres categorías, cuatro o cinco, las que sea, pero haceros un mini plan de carrera con categorías de puestos para ser muchísimo más productivo. Porque al final son sistemas eh, basados en habilidades. O sea. Eh, puede haber gente que tenga que esforzarse en, en tener nuevas habilidades, como puede ser pues, hablar un idioma nuevo o saber utilizar un programa nuevo y que con esas habilidades pueda ascender de categoría. Entonces, estamos fomentando que la gente esté muchísima más, muchísimo más involucrada en su crecimiento profesional y eso va a afectar lógicamente a su crecimiento como empresa porque va a contribuir al objetivo global de la empresa. Así que nada, este ha sido el Be Productive de hoy y os animo a que hagáis vuestros planes de carrera